todo va a salir bien. Hay algunas personas que a lo mejor no saben por lo, por lo que estoy pasando, pero en sí, o sea, esto me afectó. Confío en mi público, confío en mi gente, yo sé que nos van a colaborar, nos van a ayudar y de esta vamos a salir juntos. Hola con todos, les comento que el día de hoy vamos a hacer un video un poquito distinto y vamos a visitar a una persona que está teniendo problemas con su cerebro en estos últimos tiempos y bueno vamos a intentar llevarle una ayuda hasta la puerta de su hogar y esperando obviamente de su colaboración porque todo lo que vamos a estar viendo durante el transcurso de este video va a ser para colaboración de la operación de Naya de UNIESCA eh, la cual está teniendo unos problemas cerebrales, como les comentaba. Ya más adelante vamos a tener una entrevista con ella y ella nos va a estar comentando qué es lo que está sucediendo. Acompáñenme, por favor. Hola, Naya, mucho gusto saludarte. Muchísimas gracias por acogernos en tu hogar. Naya, por favor, permítenos el honor de presentarte ante nuestras cámaras y qué tienes, estudias, trabajas, eh, ya. Yeah. Mi nombre es Naya de Genia Escobero Santorum, tengo 22 años. Eh, actualmente estoy estudiando en la Universidad Católica de Cuenca y estudié arquitectura y estoy en séptimo ciclo. Qué bueno, felicidades. Sí. Eh, ¿Cómo fue que te diste cuenta que tú tenías esta enfermedad? Eh, ya, Yo, en el 2018 tuve molestias en el ojo derecho. Eh, o sea, yo sentía que, que estaba como que viendo doble entonces yo le dije a mi mami, le dije que, que o sea, estoy sintiendo esto y ella, eh, primero acudimos a un oftalmólogo, el oftalmólogo nos dijo que no es nada oftalmológico, que es neurológico. Entonces este, nos fuimos donde el neurólogo aquí en el seguro de, de Zamora y este neurólogo me manda a hacer una tomografía para estar seguros de que era. Entonces en la tomografía sale como un coágulo de sangre en el tallo encefálico y bueno, Teniendo este diagnóstico queda un coágulo de sangre, o sea, fue, principalmente nos dijeron que no tengo que hacer nada porque los coágulos de sangre en el cerebro son peligrosos. Pero para estar más seguros me mandaron a hacer una resonancia magnética. En la resonancia magnética eh, sale más claro, pero este neurólogo me dice que, que es una bacteria de la carne del cerdo, que no sé si la conocen, la cistercicosis. Ese fue el primer diagnóstico que me dieron. Y este doctor me dijo que estaba calcificado. Entonces, como yo igualmente el ojo regresó a la normalidad, estoy hablando de febrero del 2018. Entonces, en febrero mi ojo regresó a la normalidad durante todo el año. Vuelta en el 2019, tuve los mismos síntomas. Otra vez la molestia del ojo, pero ahora fue más fuerte. Yo tuve una parálisis en el, la parte izquierda, eh, también en el brazo y toda la parte de cara. Tuve una parálisis, eh, de ahí, por esto de que me dio la parálisis, otra vez nos asustamos y acudimos a otros doctores. Entonces, estos doctores en Cuenca, eh, una doctora me mandó a hacer otra vez una resonancia para estar seguros de qué es. Y esta doctora me dice que tengo un cavernoma en el tallo encefálico. Entonces, el cavernoma en sí no es una... Un tumor maligno, o sea, es benigno. Yeah. El, lo complejo de mi situación es que en el, en el lugar donde está ubicado. Yeah. Entonces, eh, como está en el tallo cefálico, donde todo, todo se conecta, eh, este actualmente me está afectando al ojo derecho. Eh, la parálisis se logró con un tratamiento, pero hasta ahora lo que me afecta en sí es el ojo. ¿Y no lo han podido controlar con el mismo tratamiento? Tal vez? Eh, no, eso mismo, o sea, fuera buenazo que haya un tratamiento para que lo, lo ¿cómo se llama? Lo, lo elimine, pero no, o sea, necesariamente se necesita una cirugía. Eh, ya, a eso vamos. Cuéntanos la solución que te han dado los médicos, el costo de la cirugía, ¿cuál es el proceso? Cuéntanos un poquito mm, eso. ya eso. En sí, o sea, yo acudí a varios doctores en todas las ciudades, se podría decirlo a Cuenca, Quito eh, Dos de ellos me dijeron que me haga la cirugía abierta, pero los demás todos me dijeron que no, que es muy peligroso. Entonces yo, por esta situación, yo mmm, acudí a, al seguro, o sea, yo ya empecé a pagar el seguro, porque me dijeron que si en caso de que me toque hacer la cirugía, va a ser muy costoso. Una cirugía abierta normalmente está por más de los 20 mil dólares, ya, pero en el caso mío no me recomiendan la cirugía abierta. Entonces eh, eh, investigamos eh, otra, otra opción para poder este, eh, sanar y está la cirugía del Gamma Knife. El Gamma Knife es una cirugía por medio de un láser que no, no, no es necesario abrir, solo es con el láser que lo quema. Sí. y qué costo tiene esta cirugía es, en qué país te lo vas a hacer cuéntanos un yeah. esta cirugía eh, en sí aquí en Ecuador está por los más o menos 15 mil dólares entonces es por esto que mi familia y, eh, o sea, seguimos investigando para ver dónde nos sale más barato y gracias a Dios este, eh, vino esta doctora o sea, llegó literal a las puertas de mi casa y ella me ayudó y ella nos dijo lo de Camerón Tranquila. Tranquila, todo va a salir bien. Les comento que Naya, bueno, ya nos ha explicado ya un poco el, por lo que está atravesando y el gran problema aquí son los ingresos. Eh, para cubrir esta operación necesita alrededor de 15 mil a 20 mil dólares para cubrir operaciones, o eh, cubrir viajes, eh, pasajes, cubrir alimentación y obviamente las personas que le van a estar acompañando a ella en, este, en Rusia, que sería el país en el que va a llevar a, a cabo la operación. Entonces, esta entrevista ha sido para eso para llegar hasta el corazón de ustedes y pedirles de la manera más comedida, ayúdennos. Eh, está lejos de hacer una ayuda para mí como personaje público o algo así, va a ser para Naya. Eh, ella lo está, utilizando, lo está necesitando en este momento y como bien dice el dicho por ahí, hoy por ella mañana no sabemos por quién. Así que les vamos a dejar más adelante eh, información de a dónde pueden conseguir más información al respecto y obviamente ayudarnos, así sea un granito de arena, yo sé que nos va a ayudar muchísimo para la operación de Naya. Eh, Naya, tal vez, no sé, de pronto quieres agregar algo más. Bueno, sí, yo quiero agradecer. inspira ¿a mi familia? Es un momento difícil y tiene tan solo 22 años de edad, todo un mundo por delante, toda una vida que, que conseguir, está estudiando arquitectura y creo que es una joven de entre miles y millones de jóvenes que tanto como otros, ella también merece hacer su sueño realidad. Entonces, eh, de verdad, desde ya agradecerles a todos ustedes por sus colaboraciones y ya a medida que Naya vaya relajándose un poquito más, ya puede ir, ir culminando con esa entrevista y no, no queremos atormentarla más porque sabemos que... el eh, eh, Me explicabas hace un momento, eh, de pronto las alteraciones eh, se... Sí te hacen mal, entonces eso es lo que menos queremos en esta entrevista, lo que queremos es ayudar, lo que queremos es colaborar. Y ya para despedirnos, ya. No. <risa> <risa> bueno, <Muy> despedirnos. bueno. <risa> tranquila, eh, relajada. Bueno, agradecer a mi familia, a mis amigos especialmente también, porque sin ellos también no podría, ahora mismo están haciendo una maratón, Sí, a lo cual de hecho eh, en unos minutos más vamos a ir a la maratón, vamos a pasar por allá, también vamos a colaborar ahí un momento. Y el objetivo siempre va a ser aquí ayudar, ayudar a que Naya salga bien de esto. Sí, también, o sea, tenemos este, una publicidad, o sea, una foto mía este, con mi número de cuenta en las redes sociales, como ahora todo es por medio del del internet. Entonces mi tío me está ayudando con una página que es por medio de una fundación eh, y también por esta cuenta del Banco de Pichincha. O sea, claro. si en caso de que me puedan Colaborar. Perfecto, esa, esa información ya más adelante la estaremos dejando en, eh, aquí abajo en la pantalla y estaremos eh, con toda esa información que ya luego, o oh, si gustas, nos puedes dar de pronto la información de esas cuentas? Eh, no. No, no, no se, no se las sí. recuerda. Pero okay. bueno. ya, luego les vamos a estar dejando toda esa información para que nos puedan colaborar. Ustedes también, gracias por, por ayudarme y eh, yo, como había dicho antes, a mi familia especialmente. Y bueno, espero que me vaya todo bien, que salga todo bien allá en Rusia y se lo hace allá porque es la solución que encontramos más pronto por, por el riesgo que estoy corriendo. El riesgo son este: eh, si este crece más, me afecta. O sea, en el lugar donde está ubicado está lo de la respiración y lo del corazón. Entonces, esta doctora que, con la que yo me voy, y bueno, eso también quería decirles que yo no me voy con ningún familiar. Yo solo viajo con la doctora. Bueno, por esto mismo de. de que no hay ingresos. No hay ingresos. No hay ingresos suficientes. Entonces, yo solo viajo con la doctora y esto me dijo que, o sea, tenemos que hacerlo lo más pronto posible porque me, a mí me va a afectar el. el cuando crezca más. Y este está creciendo rápido. Yo en el 2019 lo tuve de 14 milímetros, ahora está de, de 17. Ok. Sí. Bueno, sin más, eh, pídeles a todos los, las personas que nos están mirando que nos ayuden, que nos colaboren con, con esta ayuda que siguen, sí es cierto, tal vez para muchos no sea bastante, pero para Naya yo sé que va a ser muchísimo. Bueno, yo quiero pedirles que me ayuden, cualquier granito de arena es bien recibido, eh, hay algunas personas que a lo mejor no saben por lo, por lo que estoy pasando, pero en sí, o sea, esto me afectó, o sea, me afectó mucho, al, mí, ¿no? al menos a mí, estéticamente. sí. sí. <risa> Yo como... Sin duda, y, y obviamente eso es lo que en muchas ocasiones más nos afecta y más a las mujercitas de pronto claro. vernos un poquito mal o algo así, pero... Tranquila o sea, Y al menos en mi edad Exacto, 22 añitos Pero tranquila, que de esta vamos a salir Yo confío en mi público, confío en mi gente Yo sé que nos van a colaborar Nos van a ayudar y de esta vamos a salir juntos. No. Muchísimas gracias Naya Por tu entrevista no. y Muchísimas gracias, y de verdad Fuerza, fuerza, gracias y... gracias. gracias Continuamos entonces eh, Ahora nos vamos camino a la maratón Para ayudar a Naya y como lo prometido es deuda y ya estamos llegando a la Radio Maratón, así que vamos a ver cuántas personas nos colaboran por aquí hoy día. Muchísimas gracias, Dios le bendiga. Ayudar a los demás sin duda es un privilegio, así que siempre que puedas hacerlo, hazlo por favor. Esperamos tu colaboración a las cuentas bancarias antes mencionadas. Para más información comunícate mediante WhatsApp al 593 98 871 31 23 o mediante el link que estaremos dejando en la descripción de este video prometo mantenerles al tanto del caso Naya de Iñesca, porque sé que cada persona que aportará su merecido estará al tanto de su colaboración ayúdanos a ayudar Naya de Iñesca, su familia y todo mi equipo estaremos muy agradecidos